bien, seguimos eh, con los capítulos de los 41 años de Aten. Hoy estamos con la compañera Laurita Mayola eh, de la Escuela 178, histórica y referente del de fondo de huelga Laurita de eh, Bueno, en principio estábamos arriba, en la calle Perito Moreno, arriba, eh, no, no participamos en la parte de abajo y se hicieron grandes esfuerzos y sacrificio. recuerdo que estaba Virginia Mulhall en la eh, Secretaría de Finanzas y este, medíamos hasta el papel, la tinta porque la idea era, llevamos nuestra yerba la idea era poder tener una casa, un sitio, un lugar donde convocarnos pero además, no solo las condiciones directivas sino el podamos llegar desde aquel momento que era O sea que esa, ese local se pagaba con la plata de Atencapital con la el... de los afiliados. Sí, sí, sí. y, y además eh, Cuidando el mango, justamente para poder pagar la casa. Ese era Pero bueno, estamos ahora. ahora acá, a una, una deuda de acá. con 500 mil pesos por mes. Mucho dinero de la deuda. Y acá, bueno. acá no tenemos ese espacio. Y seguimos reclamando el, el local de Perito y Sí, creo que la vieja militancia en el sentido de que ya somos de una cosecha de 60 y más o menos, eh, va a reivindicar siempre esta posición. Uh -huh. eh, y además valorar el esfuerzo que hacen otras generaciones anteriores, ¿no? otros grupos de gente, lucharlo, eh, valorarlo. valorarlo, tener un espacio propio con las condiciones adecuadas es retomar y porque la plata, digo, la plata, el dinero de los afiliados y las afiliadas, está muy ligado a los de ¿sí? la democracia sindical y los procesos de burocratización. En ese sentido, digamos, no es algo que va por otro camino, ¿no? es, es, es, las reuniones públicas, en que se usa el dinero, esto del local. Y, y en este sentido, el tema del fondo de huelga, que eh, también es parte de, estamos reivindicando el programa histórico de Aten, que es una experiencia interesante. Y en realidad, eh, el Estado, el Gobierno, eh, siempre nos asfixia económicamente en los momentos más difíciles. No sabe que ningún sindicato tiene poder de poder pagarle el salario a docentes. Recordemos que nosotros no hacemos 10 días de pago. Cuando se pone encarnizado es un mes, dos meses, tres. por los gendarmes. Sobre el asfalto quedaron inconfundiblemente marcadas las huellas de la violencia. La jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles, que ordenó la desocupación por la fuerza, contempló el escenario custodiada y a lo lejos. Uno de los... La comisión directiva de la capital destina una proporcionalidad del ingreso ¿El 5 de... todos los meses, me parece que era el 3.5. Eh, nosotros con Jorge Toledo eh, tomamos este cargo, nos bueno, dijeron en la asamblea que vinimos a fin de revisar un fondo de huelga anterior que aparentemente se había empezado a manejar con una lógica bastante distinta de la que significató en ese momento la había votado, ¿no? El fondo de huelga es un fondo que se usa solamente para la huelga y que se decide solamente en asamblea. O sea, quienes están a cargo del fondo o quienes estábamos a cargo del fondo de huelga, lo único que hacíamos era monitorear las cuentas y hacer lo que la asamblea iba a tener. Y eso se hizo durante muchos años. Creo que nosotros tuvimos 12 años de este, nos tocó el corralito y las colas de, de, de corralito ir a pacificar a 1.40 la... yo creo que esto es una muestra cabal de que estamos sumamente fuertes y que el pueblo nos acompaña porque hasta ahora el gobernador Zapá, cada vez que había producido una represión, había producido una estampida y ahora es tan justo el reclamo que toda la población... jamás movimos no un centavo si no era por la votación de la asamblea cuando en el grandes escuchas esto se votaba con una asamblea repleta de mil mil trescientos mil doscientos compañeros eh, y disponían qué cantidad de dinero se daba por escuela para este, acompañar la lucha en esa escuela pero además ese dinero general no alcanzaba siquiera para ayudar a un compañero o compañera la idea era que con ese dinero se generaban actividades, se multiplicaron actividades en cada escuela. También en esto de acompañarnos y contenernos, cuando la lucha se pone dura, el, este, todo se vuelve bastante tu la uh -huh. propia casa, ¿no? ¿No? Sí. Y se hacía un informe en la asamblea, ¿te acuerdas? Antes, cuando Todas empezó las la asamblea, hacíamos el informe de cuándo habíamos entregado, de cómo este, habíamos distribuido. Eh. Muchas huelgas nos han descontado meses, no sé, eh, porque las luchas son así. Digamos, una apuesta y el, el descuento a veces viene, porque, no sé. pero cuando se lo ganamos al gobierno, incluso devolvíamos la plata, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y aún sin ganarlo, muchos de nuestros compañeros y compañeras de la sección de hacían el aporte. Aún no le descontaron hacían el aporte a fondo de y si a nos devolvían el, el descuento Porque si ganamos eso en la huelga Se, se devolvía Porque eso fortalecía el fondo de la y, se devolvía, ¿eh? y se devolvía eh La idea era esta Si nosotros íbamos a la lucha A la escuela se le daba un dinero Para que estas actividades Si no nos descontaban Ese dinero se devolvía Si nos devolvían el dinero Ese dinero se devolvía Y a través sí. de las delegadas y los delegados ¿no? Como era el Se libro. elegía eh, para poder solicitarlo había hacer una nota. Eh, todas las personas que estaban de paro en, en la escuela firmaban esa nota, pero se elegían a dos personas encargadas, podían ser delegado o delegadas o no, o que era quienes recibían. El... <risa> no, digo lo que la finalidad del fondo era poder sostener la noche. y que entre la asfixia económica del Estado, del gobierno de turno, que siempre fue el MPN en una provincia, eh, pudiéramos disponer de un fondo. Con para poder sostener, ya sea el agua, la leña de piquete eh, y la distribución por escuelas. para que. Además, es una actitud política, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a luchar a fondo porque sabemos que. Ahora estamos de, de no, peleando no, por cargos para no primaria, vos que sos de primaria. Vosotras, claro, vos que sos de primaria, salir. ¿viste? Que estamos peleando por cargos, duplas pedagógicas, equipo interdisciplinario. Es un pliego contundente. No el equipo interdisciplinario hace desde el para lograr eso vamos a tener que encarar una gran huelga. Sí, y absolutamente primaria se tiene que poner a la cabeza. primaria está bien soy de primaria. Pero primaria estuvo en todas las luchas. Siempre mm -hmm. todo el cuerpo. Y no siempre se compensó a primaria donde ¿Y hay algo más que vos quieras reivindicar? Yo te quería hacer una pregunta pensando en, en, en las compañeras jóvenes que ingresan y que, bueno, nosotros las invitamos a afiliarse, a fortalecer el sindicato, uh -huh. a tomar la decisión política de pertenecer. ¿Vos cómo le hablas a esas compañeras? ¿Cómo les decís que tienen que ir a la asamblea, que tienen que participar? Bueno, a mí me tocó en los últimos años, no me tocó elegir. Elegí ser equipo directivo. Eh, y entre paréntesis, atento para estar en ese sitio, no fue el gobierno no fueron las capacitaciones sino que tiene que ver con una manera de encarar y de decidir en asamblea colectivamente ¿no? ¿no? como sujeto político eso lo, lo, lo aprendí a tener. creo que se suma siempre en los momentos de lucha ¿no? y que es importante en esos momentos sumar al la masividad de las medidas hace que muchos compañeros y compañeras comprendan de qué se trata el sindicato. Hoy por hoy hay un vacío político de discusión de ¿sí? eh, Esto de que lo pedagógico es político y de que no somos sujetos políticos está como un al menos, hablo desde las escuelas primarias. Hay que ir a generar el debate de las escuelas, que era lo que se hizo siempre ya no solo por estas cuestiones electrónicas además, sino ir a poner el cuerpo lo mismo con Atenece es ir a poner el cuerpo a cada escuela y obviamente eh, yo a mí me preguntan ¿qué pasa con las docentes y los docentes que hoy por hoy no militan, no tienen una posición política, además creo que en estos últimos años se ha generado un cambio definitivo para eso la política actual en este caso de este eh, no es un la en el recreo, a la discusión de, de los que entramos y de, estamos en la primera parte de la jornada charlando o a la salida, se perdió la discusión en la jornada, o sea, a nosotros nos ha pasado como equipo directivo de plantear el espacio de y que teníamos siempre en la jornada y que nadie tenga nada que decir o que aportar o que discutiríamos, ah, eso, ¿sí? ¿sí? Eh, a las compañeras les digo, sumarse porque tarde o temprano el Estado ajusta, el Estado aprieta, el gobierno aprieta y los mejores está juntos. ¿Y ese es el proceso que estamos viviendo con la elección de delegados. Con la Yo elección? debo felicitarlos porque veo un parajón entre los 90, ¿no? Y ahora, sí. eh, por ahí al principio cuesta para el que recién empieza a militar porque no está nosotros. Nos ubicaban las tías claro. <risa> cuando, cuando era muy chiquita. Eh, uno cree que está todo el mundo peleándose uh -huh. ¿no? y en realidad lo que está es discutiendo no es pelear, uh -huh. sino discutir y uh -huh. lo vas a ver en la asamblea, lo vas a ver en el plenario de delegados de delegadas pero es básico con la heterogeneidad, la discusión, la conformación porque de todo eso, a 34 años yo diría, bueno, consumir acá la ley federal de educación no entro y las siguen siguieron. Bueno, bueno, muchas gracias Laura. No, sí, nos vemos no. en la próxima marcha seguro. Sí, bueno, todas las jubiladas, por favor, también que se es eso. es re importante. Bueno, muchas gracias.